El bonobo, Pan Panicus, también llamado chimpancé pimeu, o menos frecuentemente chimpancé grasil o chimpancé enano, es una de las dos especies que componen el género de los chimpancés. La otra especie del género, Pan, es el chimpancé común. Pan? Troglodites. Los bonobos se ven raramente fuera de su hábitat natural. Lo que no son tan conocidos como los chimpancés comunes. A primera vista son muy parecidos a estos, pero suelen tener la cara negra, las orejas más pequeñas y las piernas más largas. Su área de distribución es en las densas selvas húmedas de África Central. Se alimenta principalmente de frutos y hojas que cosechan de los árboles. La especie se caracteriza por la tendencia que en sus individuos andan erguidos en ocasiones, pero su cultura matriarcal e igualitaria y por el papel preponderante de la actividad sexual en su sociedad. El nombre científico de bonobo es Pan Pampanicus, como el 98% de su ADN es idéntico a la del homo sapiens, están más emparentados con los humanos que con los gorilas. Pruebas recientes de ADN sugieren que las especies del bonobo y el chimpancé común se separaron la una de la otra hace menos de un millón de años. La línea común bonobo-chimpancé se separó de la línea evolutiva humana hace aproximadamente unos 6 millones de años. Como no ha sobrevivido ninguna especie anterior al Homo sapiens en la línea evolutiva humana, ambas especies de chimpancé son el pariente vivo más próximo de los humanos. El bono es más grácil que el chimpancé común, pueden llegar a medir un metro de altura. Su cabeza es menor, pero tiene una frente más ancha. Tienen la cara negra con labios rosados, orejas pequeñas, orificios nasales anchos y pelo largo en la cabeza. Las hembras tienen pechos ligeramente prominentes en contraste con los pechos planos de otros primates hembra aunque no tan prominentes como los de las hembras humanas. El bonobo tiene también un cuerpo delgado, hombros estrechos, cuello delgado y piernas largas, comparado con el chimpancé común. Los bonobos caminan erguidos el 25% del tiempo en sus desplazamientos por el suelo. Estas características, junto con su postura, le dan a los bonobos una apariencia más humana que los chimpancés comunes. Asimismo, los bonobos tienen una gran diferencia facial, al igual que los humanos, de modo que cada individuo tiene una apariencia significativamente distinta, permitiendo el reconocimiento visual en la interacción social. Fran de Will, uno de los más importantes primatólogos a nivel mundial, afirma que el bonobo es capaz de manifestar altruismo, compasión, empatía, amabilidad, paciencia y sensibilidad. El bonobo vive en la margen del sur del río Congo, mientras que el chimpancé común se encuentra en el norte del mismo río, donde comparten su hábitat con gorilas. Ninguno de los dos nada, y esto ha servido probablemente de barrera natural. Los bonobos, por lo menos en cautividad, suelen ser considerados como más inteligentes que los chimpancés. La actividad sexual tiene lugar tanto dentro de la familia inmediata como fuera de ella, y suele implicar tanto a adultos como a crías. Los bonobos no forman relaciones estables con parejas individuales. Tampoco parecen discriminar en su comportamiento sexual según género o edad, con la excepción de madres y sus hijos, entre los cuales nunca se ha observado relaciones sexuales. Cuando los bonobo se encuentra una nueva fuente de comida o lugar de alimentación, la excitación general suele desembocar en una tiga sexual en grupo, sobre todo entre las hembras, presumiblemente descargando la atención de los participantes y permitiendo una alimentación pacífica. Los machos bonobos practican con frecuencia varias formas de sexo genital, entre ellos fraud. Una de las formas consiste en ambos machos colgando de un árbol cara a cara mientras frotan sus penes entre sí. También se ha observado a los machos bonobos realizando esta actividad en el suelo. Una forma especial de la misma empleada por los machos como reconciliación tras un conflicto se realiza con ambos tumbados en el suelo y trasero con trasero mientras frotan sus bolsas escrotales entre ellas. Las hembras bonobo usan el sexo genital hembra hembra tribardimo como forma de establecer relaciones sociales entre ellas, fortaleciendo así el núcleo matriarcal de la sociedad bonobo. La estrecha relación entre las hembras les permite dominar la estructura social aunque los machos son físicamente más fuertes. No pueden enfrentar solos a un grupo unido de hembras y no suelen colaborar entre ellos de esa forma. Las hembras adolescentes suelen abandonar el grupo en el que nacen para unirse a otro. Esa migración habitual de las hembras hace que el fondo genético del bonobo se mezcle con frecuencia. A pesar del enorme incremento en la actividad sexual, la tasa de reproducción no es mayor que la de los chimpancés comunes. Las hembras cuidan de sus crías y las alimentan durante 5 años y pueden dar a luz cada 5 o 6 años. Comparadas con las de los chimpancés comunes, las hembras de bonobos nunca se alejan del grupo para parir y no se conocen casos de infanticidio entre bonobos que sí, son frecuentes en chimpancés. Tanto el chimpancé común como el bono evolucionaron del mismo ancestro que dio lugar a los humanos, y sin embargo, el bono es de las especies más pacíficas y no agresivas de mamíferos que hoy en día viven en la tierra. Han desarrollado vías para reducir la violencia que permean toda sociedad no muestran que la danza evolutiva de la violencia no es inexorable. Al igual que en otros simios antropomorfos y en los humanos, el contacto afectivo, por ejemplo, sentarse, manteniendo contacto, abrazar, acariciar, rascar, etcétera, Ofrecido a la víctima de una agresión por parte de un miembro del grupo que no sea el agresor, se encuentra también en los bonobos. Un estudio reciente encontró que el contacto afectivo, bien sea espontáneamente ofrecido por un miembro del grupo a la víctima, o bien sea solitario por la víctima. Puede reducir la probabilidad de que otros miembros del grupo efectúen nuevas agresiones sobre la víctima. Este hecho apoya la hipótesis de protección de la víctima. Sin embargo, solo el contacto afectivo espontáneo reduce la ansiedad de la víctima, lo que sugiere un solo este afecto no solicitado tiene efectivamente una función consoladora sino también que el gesto espontáneo más que la protección en sí misma trabaja para calmar al sujeto estresado por la agresión los autores plantean la hipótesis de que la víctima puede percibir la, la autonomía motivacional del individuo que ofrece consuelo que no requiere una invitación de la víctima para proporcionar un contacto después del conflicto. Por otra parte, solamente el consuelo espontáneo y no el solicitado se vio afectado por la relación entre los dos intervinientes en el acto de consuelo, en apoyo a la hipótesis del consuelo ya que los autores observaron que el contacto afectivo espontáneo cumple el gradiente empático descrito para los seres humanos, porque el consuelo se realiza más frecuentemente entre parientes, un poco menos entre individuos amigos, con buenas relaciones y con una frecuencia significativamente menor entre conocidos. Por lo tanto, el consuelo en el bonobo podría ser un fenómeno que posee una base empática. Otro comportamiento social, las hembras tienen un tamaño mucho más pequeño que los machos pero un estatus social mucho mayor, los encuentros agresivos entre machos y hembras son raros y estos se muestran tolerantes hacia el ca cachorros y crías. El estatus de un macho es un reflejo de, él, de su madre y el vínculo madre-hijo es con frecuencia muy fuerte, manteniéndose durante toda la vida. Aunque existen jerarquías sociales, el rango de cada individuo no toma un papel tan preponderante como en otras sociedades de primates. Son activos durante el amanecer hasta el crepúsculo y viven siguiendo un patrón físico fusión. Un tribu de cerca de un centenar de di se dividirá en pequeños grupos durante el día mientras buscan comida y luego se reúnen por la noche para dormir. Duermen en los árboles en nidos que construyen ellos mismos. A diferencia de los chimpancés comunes, de los que se sabe que ocasionalmente cazan otros monos, los monos. Son principalmente frugívoros, aunque también comen insectos y ocasionalmente se les ha visto atrapando pequeños mamíferos como las ardillas u otros primates. Cerca de mil bonobos vivían solamente al sur del río Congo y al norte del río Kasai, un tributario del Congo en las selvas húmedas de la República Democrática del Tongo en África Central son una especie en peligro de extinción debido a tanto a la pérdida de su hábitat natural como a la caza con fines alimentarios esta última ha experimentado un incremento dramático durante la última guerra civil en el país a causa de la presencia de milicianos fuertemente armados incluso en áreas remotas protegidas como el Parque Nacional de Salonga. Hoy día quedan unos cuantos miles de bonobos como mucho, formando parte de una pauta mucho más general de extinción de los simios. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.